De cada año para esta época, nosotros tenemos pues, el honor ¿verdad? de tenerlo, eh, analizando y comentando las expectativas eh, que vamos a tener, lo que tenemos para este año 2021. Yo decía fuera de cámara: bueno, en otras zonas del país se habla de turismo y eso, y se, se crean las expectativas para esta zona del ciudad, pero nosotros el comercio en la parte fuerte y es por eso que siempre nosotros contamos con la presencia de Don Eufemio Vargas, destacado comerciante empresario de la región del Cibao y por qué no del país. Así que saludamos y le damos la bienvenida más, más a Don Eufemio Vargas deseándole todo lo mejor del mundo en este año 2021. Don Eufemio, saludo, bienvenido al Contacto Diario. Sí, buenos días queridos amigos, buenos días a los amigos televidentes. ...que a esta hora están con nosotros. Damos sus órdenes. Gracias por estar con nosotros, Don Neuferio. Conociendo Don Eufemio, la su experiencia, la capacidad y la calidad... ...para opinar del sector comercial del sector empresarial... ...pues precisamente esa es la intención de nosotros invitado invitarlo... ...para oír la opinión de Don Eufemio con respecto a las expectativas... ...que nos podemos crear en este año 2021, lo que recién inicia. Bueno, el año 2021 como llamaban en el campo, es un año chivo, un año chivo porque nadie le dio tiempo a hacer planes para 2021 porque el 2020 ha sido un año para sobrevivir, sí, para sobrevivir físicamente y sobrevivir en las empresas de, de toda índole y si estamos vivos ya ha sido un buen negocio porque estamos vivos. Entonces, es un año que hay que tomarlo con mucha cautela, en el sentido, no perder la fe en Dios, no perder la fe en nosotros mismos, pero mantenernos con austeridad, toda, no solamente en los negocios, en las empresas, sino también eh, en, lo, en, lo, en el hogar, en todo. Es un año para no pensar en proyectos ambiciosos. Eh, de inversión, sino el que tenga su empresa, tratar de mantenerla como está porque no estamos en tiempo de ampliación ya que es un año que si Dios nos permite que de aquí a marzo en el primer trimestre llegue la vacuna eh, eso nos daría un respiro porque ya si uno eh, está en eh, inmune a eso, pues realmente la vida va a mantenerse porque no solamente de dominicana tenemos que pensar la incertidumbre que se está viviendo en el mundo, mire ya Inglaterra y muchos países de Europa, terminaron por un mes consecutivo y solamente le da el gobierno permiso a la gente para salir de su casa si es a comprar medicina o alimento no hay más permiso un mes, aquí nos ponen un mes trancado, nosotros y nos ponemos locos el, el, el, el pasado recientemente ahora, el pasado fin de semana yo vi noticias internacional, sobre todo de, de Europa y España. España va para por la tercera ola del virus y no importa la condición económica como Cataluña, ellos lo tienen cerrado y con una limitante hasta hasta, hasta que hasta tal hora y los fines de semana prácticamente cerrado Y todo el mundo acata esas órdenes sin ningún tipo de politiquería y sin ninguna cosa. Sin embargo aquí cualquier medida se politiza. Es que es difícil aceptar porque realmente es fuerte es, son duros esos golpes que nos han dado con los toques de queda pero sabemos se fue, se fue me escucha Sí. han sido duros pero realmente ahora tenemos que demostrar que somos ciudadanos pertenecemos a este país y que hay que obedecer las autoridades y las disposiciones porque esto no es nada individualista lo que menos quisiera el gobierno es tomar estas medidas, pero realmente como se le han presentado ha habido que tomarlas y nosotros estamos cogiendo un desliz muy difícil porque nosotros estábamos recuperándonos y sin embargo ya el turismo se estaba no. llevando paulatinamente a un ritmo creciente, ya no ya se derrumbó eh, y no se sabe hasta cuándo, porque la mayor parte del, del turista que viene aquí es europeo y Europa no estaba ni para salir de su casa, mucho menos para salir del país. Por, lo, por, por eso pienso que, que debemos... Hay, hay un no, problema en la, en la. No está bien, no se preocupe, de fermio, que esto virtual eh, es propio, si yo continúo, con lo estamos escuchando perfectamente. Sí, sí. Bueno. Entonces, eh, es una situación de, de que ni el gobierno. ¿Y usted sabes por qué estamos parados todavía por las ayudas que ha dado el gobierno, que han sido a tiempo y han cubierto necesidades? Eh, por eso hay dinero en las calles debe ve que hay mucho dinero en la calle, eso sí. no hay dinero diríamos ficticio, es un dinero inorgánico, porque es un dinero que viene de préstamos internacionales y que no ha sido producido por República Dominicana pero sí consumido, pero hay que sobrevivir. Decíamos en el campo, cuando usted se iba ahogando en un río, usted se agarraba atrás de una villa que tenía muchas espinas. Fue así mismo, es ahora. El, el gobierno ha tenido que acudir a endeudamiento externo e interno para poder eh, sobrevivir y llevar este país, a ver si con este año terminamos eh, ya un poco estabilizado para que ya quizás el próximo año ya el gobierno pueda coger su plan, su política de gobierno que tiene que realizar. Pero nosotros usted, tenemos, no, tenemos que olvidarnos del partidario político y pensar que todos somos dominicanos. Entiende usted entonces, don Oferno, que las medidas y el manejo ...que hasta hoy ha dado el gobierno... ...han sido correctas de manera que de serlo ¿no? ...pues podría seguir manejándose de esa forma y... ...qué sé yo, mantener la esperanza y el optimismo... De ...que podamos nosotros al final salir ahí los Desde mi óptica, creo que se ha manejado muy bien. Hay personas que dicen que no se ha manejado bien... ...porque tienen interés en políticos... ...pero yo creo que se ha manejado bien... ...porque no había otra forma. El presidente Medina también lo hizo así. En la forma que se está manejando... Abinader, asimismo, se manejó el presidente Medina, que fue quien le, toc le tocaron los primeros meses realmente de la pandemia. Porque el, el gobierno es el gobierno de todos. Y ahora Abinader eh, está gobernando para todos. Porque tenemos que salir de este pollo. Tenemos que salir de algo que no hemos buscado nosotros, que no trajo Abinader, que no trajo el R.M. ni trajo el PLD. Es algo que ha venido el, al mundo. Y que ha traído muchas cosas. Mire, ahora mismo... La, los fletes internacionales han subido el triple todos los fletes internacionales han subido el triple en dólares y en, y en euros eh, las materias primas internacionales han subido y están escasas por eso hay empre, pro, empresas productoras nacionales que no tienen eh, productos porque se han retrasado lo, lo, los pedidos los embarques porque no hay mucha soya eh, no hay mucho trigo, en fin, los granos también, Por aquí no estamos produciendo nada, todo es importado. Okay. En, en el caso de, de, de nuestra zona, de nuestra región del nordeste, tal vez que es la que más nos ocupa, y es la cual usted tiene mucha influencia, eh, ¿qué decir de esta zona con respecto al, al despegue o a lo que está pasando en el sector comercial? El, nosotros, eh, somos bienaventurados entre todas las regiones. Realmente eh, la región nordeste tiene, tiene potencial para mantenerse y desarrollarse aún con la pandemia. Nosotros producimos muchos ag productos agrícolas, pero ahí en, en tres meses comenzamos ya la cosecha del cacao. Eh, somos los que producimos la mayor parte del de, de arroz que consumimos. Que esa es una gran cosa, que la República Dominicana ha sido autosuficiente <risa> en la producción del arroz que consumimos. Y mire, que no hemos podido terminar porque la gente trancada come mucho. Sí, eso no es, muy, es sí, verdad. No come mucho. Pero come mucho. Y Se abre mucho gente, la nevera por ansiedad. Gente que no comía mucho, están comiendo mucho porque eh, realmente los, los aportes que le está haciendo el Estado tanto a los papás de los niños que estudian, como por la tarjeta de solidaridad, le da para comprar mucha comida. Usted ve que en cualquier hogar se está comiendo si pertenece a ese plan. Pero eh, creo que, que nosotros nos vamos a recuperar más pronto que las demás regiones del país. Porque no es verdad que nos pueden comparar con el sur, con el este y el, y el noroeste. Solo tenemos vida propia. Entonces, va a haber un problema. Además, nosotros tenemos algo que nos beneficia y es que la, eh, las remesas que vienen a esta región son remesas sanas de gente que trabaja en Estados Unidos y que ahora le están dando algún dinero allá en efectivo para cubrir el asunto de la pandemia y ellos están enviando para acá. Las remesas mejor han crecido. Por lo tanto, el... el, el es un detalle, es un detalle, es un y detalle interesante. Y muy cierto... Detalle. Ah, sí, sí. Esa, Porque, esa mire, pandemia crece. Oye, yo tengo un amigo allá que, que ellos dijeron que en esta pandemia nunca se habían visto con 3 mil dólares para gastar. O sea, 3 mil dólares uh -huh. para gastar. O sea, para gastar. No dije 3 mil dólares para problemas, problema, no, no, no, para gastar. Y ellos dicen que, que la ayuda que le, dado, que le han dado el Estado, sobre todo el gobierno de Trump, ha hecho que ellos hagan más envío hacia el país. Están así, hay personas que se han programado hasta para comprar su, su casa recientemente en el, en el año venidero. O sea que, es verdad lo que dice don, don Eufemio, las remesas han crecido mucho. Sí, sí, y lo mismo que le pasa a Estados Unidos nos está pasando a nosotros, que nos estamos manteniendo bien, toda la gente bebiendo, bailando, eh, no hay por dónde andar porque las calles están llenas de vehículos y de gente. Yo fui el sábado al mercado a comprar algo y yo tuve que devolverme porque eso estaba, mire, que no se podía cruzar y era gente a pie. Entonces, eh... Eso es ficticio, pero hay que disfrutar mientras permanezca. Y yo creo que nosotros tenemos la fortaleza, tenemos la capacidad de trabajo y la unificación para que esta región eh, pueda, en el primer semestre del año, eh, coger su ritmo de nuevo. Si Dios nos ayuda a que podamos salir del de, de asunto de, de esta enfermedad, que no se paga más, ¿y cómo se, cómo se va a parar? Si la gente nos disciplinamos, obedecemos lo que nos dicen las autoridades y nos vacunamos cuando llegue la vacuna. Eh, don Eufemio, usted habla de que esto es algo ficticio correcto, de que se están recibiendo esas remesas, de que el, el, el, el pueblo está recibiendo ayuda del gobierno y usted ve que en todos los lados, en todos los hogares lo más probable es que haya comida, que es la cosa más importante. Para, ¿Qué te recomienda? ¿Qué hacer? al momento de esto pasar, que esta parte que usted señala que es ficticia, eh, pueda volver a la realidad? O sea, ¿Qué usted recomienda para que cuando volvamos a esa realidad, no, pues no sea tan impactante? Bueno, si cuando llegue la realidad, estamos como hasta ahora, y el gobierno no se le, no se le piche el tanto sacar el dinero, eh, yo creo que es más fácil arrancar, cuando un vehículo está caliente, es más fácil arrancarlo cuando está frío. Así mismo es ahora. Yo, yo sí tengo fe en esta región de que vamos a arrancar. Que ya, si nosotros no, nos entrevistamos en julio, ya después que pase el primer semestre del año, usted va a ver que la, con la ayuda de Dios será otra la situación que esté viviendo el país. Porque usted ve que, aunque el COVID no está atacando mucho, y hay más, más personas contagiadas, las muertes son menos. Pues sí. Las muertes son las que afectan mucho, eh, son menos, eh, porque ya los médicos, gracias a Dios y a la fortaleza de ellos, tienen ya el tratamiento para cuando la gente sale positivo, darle tratamiento en su casa, o si es una persona mayor o tiene complicaciones, lo hacen en las clínicas. Por lo tanto, por eso hay menos muertes, al principio había más muertes porque los médicos no tenían el tratamiento eh, eh, debido para esto pasa. Así que aquí no hay ni siquiera que ese no tiene que salir de nada así... Aquí están los santos médicos y los médicos preparados para eso. Y están los medicamentos también. Por lo tanto, que yo creo que la mayor victoria nosotros es salir viejos de esto, para que podamos proseguir eh, la vida a medida que, que se coge esto internacionalmente y que se flore aquí. Pienso que con esta eh, eh, cuarentena y este toque de queda muy fuerte de los 10 días, y por lo menos a final de mes vemos que no baja eh, no bajan los contagios van a tener que poner por lo menos otros 10 o 15 días así mismo como estamos que nos afecta a todos pero además de afectarnos a todos eh, es necesario porque a quién es que están cuidando es a nosotros mismos y entonces mí, cada vez que usted sale cada vez usted sale y se mete en una parranda por ahí una fiesta una cosa y hace un desarreglo un decreto usted solamente si el que lo hace le pasa algo prácticamente no sería ni nada es que usted lo lleva a su casa y sí. enferma a sus hijos, su esposa, su papá su mamá, sus abuelos entonces por eso es que se contamina el país entero cuando una gente no obedece por eso yo cada vez que veo ese choque de desafiar a la policía de desafiar a los médicos además eso indica que tenemos poco eh, poco respeto por los profesionales de la salud porque los médicos se han bajado, que no, no han tenido vacaciones para nada. La policía se ha bajado, se han bajado los bomberos, la Cruz Roja, se sí. han bajado los militares, el, los funcionarios del gobierno se han bajado también. Así que ellos, lo mismo, el, los mismos periodistas se han bajado porque comunican las cosas. Entonces, toda esa gente se están sacrificando porque un sinvergüenza salga a la calle a hacer desastre para que volvamos atrás. No, eso no podemos permitirlo. Usted ve a una gente sin mascarilla, déle un boche y diga, mire, ponga la mascarilla, que usted me está afectando a mí, afectando a mi familia. Cuando usted lo vea aglomerado, en el municipio, trate de que tenga distancia, porque tenemos primero que salvarnos. Salvarnos primero de esto y después hablamos del desarrollo económico, porque el activo más importante que tiene el ser humano es la vida. Y sea, si la perdemos, perdemos todo. Así que vamos a salvar el, el, el activo importante que es la salud y la vida, para que podamos proseguir. Así es, don Eufemio, de verdad que agradecidísimo de gustaría usted una vez más esta invitación, pedirle a Papa Dios que lo siga teniendo con salud para que siga aportando en todo el sentido de la palabra a esta sociedad. Así que gracias, don Eufemio, por estar con nosotros iniciando este año. Así que para que podamos seguir haciendo contacto con ustedes durante todo el año y el año 22 podamos hacer lo mismo que estamos haciendo ahora. Gracias, gracias, hermanos. Y yo estoy a la orden y cada vez que requieran de mi opinión, de mi presencia, yo estoy en la disposición. Me gusta estar con ustedes y me gusta la comunicación. Muchas gracias. Gracias, don Eufemio Vargas. Destacado empresario y comerciante de la región del Cibao, y ya podemos decir, del país estuvo con nosotros en el día de hoy en la entrevista VIP. Vamos a una pausa y al regreso venimos con los comentarios de Sergio Romero, quien les habla como siempre, tratado de hacer con la mayor objetividad posible. Si no le cambia, que en breve regresamos.